Bandita, ¿cómo están? Bienvenidos sean a la simulación, al canal 49 y, y este interactivo. Y ojalá llegue alguien por aquí. Vengo de rápido, ando corriendo. Tengo un montón de actividades, pero un montón de actividades neta. Y este... Pero bueno, vamos a darnos el chat. Tenemos que jugar el partido. Eh, vamos contra las panteritas. Saludos a YouTube, saludos a toda la banda que, que, que está aquí. Eh, vamos a ver el partido rápido contra las Panteras en nuestro, en nuestro ya saben que nuestro nuestra eh, simulación de temporada en franchise. Eh, pues a ver, a ver qué tal nos va. Continuamos. las neta, les mentiría si les digo que he entrenado. He eh, entrenado muy poco. Llevo un récord pésimo en mis simulaciones. Llevo un ganado tres perdidos. Solamente le he ganado a los Seahawks. Perdí con Denver, perdí con las Chicago, perdí con... ¿Quién fue el otro? Denver, Chicago. Este... Ah, no me acuerdo quién fue el otro, pero bueno, perdí. Solamente le he ganado a los, a los, a los, a los Seahawks, así que, este, pues ni modo, vamos a echárnosla. Si no llega nadie, ni modo, tomos, tenemos que jugar el partido y es la simulación. Y, y tocan las panteras y es domingo, miren, 1-3 y las panteras 3-1. Creo que es muy probable que voy a chafear, pero no importa. <risa> vamos a jugarlo. Venga, venga, venga, venga. 19 guión bajo sí se de puede. Problems. Dice. Lo que bien se aprende nunca se olvida. Go Niners. Dice por ahí. No, Entonces Todo te... bien. Problems, Go Niners, todo bien, todo bien, mi hermano. The Problems. No, no está la, la, la secretaria, ¿no suena? Debería sonar, a ver. ¿Por qué no suena? O será que tengo yo muy muy bajito el volumen. No, ahí está. The Problems. 19 the Problems todo bien, todo bien, hermano. Vamos a echarnos el partido contra las Panthers. Vengo de rapidísimo, vengo corriendo a cabo y me voy corriendo porque tengo un compromise, Pero aquí estamos. Nunca les fallo. Ya no les voy Rubens a fallar esta temporada. Ya dije CR2 que no les voy a fallar. 129. Y no les voy a fallar. dice Rubens, ¿cómo Hola, estás, hermano? ¿Cómo estás? A estamos 28. acá, estimado Pablo. Estamos, qué chido, hermano. dice Qué bueno. No, suena la no sé si suena la secretaria. Pablo. Creo que no suena ni modo. Ya ahorita no estoy. ¡No puedo! Estar ajustando estas cosas. Déjenme ver si puedo. Pero no creo que. ¿Quién sabe a qué se deba este da, ya, sí. Tomo los voy a ir leyendo. Tomo los voy a ir leyendo a, a, a, a Nogués 28. Ya estamos acá, estimado Paul Vientos. qué chido, hermanitos. O se contra las Panthers, contra los Carolina Pinta, Panthers. Antonio está, Zoll, eh, dice: Vamos a sacar a, si a, a Laia Mitchell, ¿no? Y vamos a sacar a, a 28, No sé cómo está ahorita el roster, dice, pero si se oye la yo creo que ya lo actualizó Madden. Supongo que tiene que tener a Jimmy G como coreback. Ahí está el panaderito, al cual yo creo, yo pienso, yo siento que lo van a hacer pedacitos de vos. De El señor de Dic Bosa y compañía. Por fin puedo unirme, ¿no? hace tiempo que no estaba en ti. Entonces, este. Ah, creo que ya vi. ¿Cuál es el show? ¿Es el micrófono? No, no es el micrófono. A ver. Tengo aquí a mi staff, ¿eh? ¿no? Mira, si ¿sí suena. Sí suena la secretaria. El audio de aquí de. Sí suena la secretaria. Ah, sí. Ah, no, es no 28. Ah, ya. Creo Dice. que me dio su Ah, entonces no son. Mis... Vamos, Niners. Ah, es aquí, es aquí ya. Entonces sí se oye. Va, ya está. Ya está. Gracias, gracias. Gracias por la ayuda. Estamos. Vamos, a Nogués, venga, vamos. Ahí está, este. No sé qué es Moore, su receptor. Ojo con ese señor. Que lo está haciendo bien, pero. Yo confío en que los Niners les vamos a dar, les vamos a dar. A los. a los. a las panteritas. Pateamos, me gusta patear, siempre me he preferido patear, prefiero recibir en la segunda mitad por como quiera que vaya el, el, el, el, el, la situación, ¿no? Eh, cuéntenme, ayer yo no vi el juego de los Broncos contra los Colts, dicen que estuvo del Nabo, por ahí leí que Russell Wilson, 7 eh, goles de campo, 4 intercepciones y acá nos estamos quejando de Jimmy G, entonces este... Pues, ¿Cómo estuvo el juego? Ahí si alguien lo vio, cuénteme ¿cómo, cómo, cómo estuvo. Si no se durmió antes de que acabara. Bueno. Aprovechando que va a entrar la ofensiva, vamos a hacer el cambio, ¿no? Vamos a hacer el cambio en nuestro depth chart. Anogues 28. Dice. El partido, el partido, partido de ayer la... estuvo de la patada. Sí, gacho. De plano. Es lo que estuve leyendo por todos lados. Este... 19 guión bajo de Problems. Dice, ese partido de los broncos fue pésimo. Yo sí me dormí, jaja. tuvo peor ah, que no, el de los Niners contra los broncos. Dice, puras patadas. Puras Parecía patadas. soccer. <risa> está ahí, está ahí. Me atacan mucho las zonas del centro. Creo que voy a tener que cambiar mis... Y ya regresan eh, Jason Berrett y, y, y Jimmy Ward esta semana, eh. A él Suga. Su cargo. Dice. Señores, buenas tardes. Buenas tardes, Dark ¿Cómo, Suga, ¿cómo estás? Bien chidos, hermano, ¿tú qué tal? Ahí estaba, ahí estaba. ¡Ufanga! Se, casi se la lleva. Llegó un castigo, ¿qué fue? ¡Ah! ¡Offside, mío! ¿Cómo creen? ¿Haces al Zahir? Ah, también tengo que saquear al sahir que está lastimado. Bueno, no. Estamos de cuenta que, que está sana. ¡Ay! ¿Cómo cambió de dirección? No puedo creerlo. Saludos a Dark Suga Nogués a Problems. Antonio Zoom. Si se oye vientos, ahí está ya. Dark Suga. Dice: El Madden debería actualizarse conforme a las lesiones. Sí, debería, Dark Suga. Estoy completamente de acuerdo. Sí, debería. No sé por qué. No, no, por, no sé por qué no lo hace. 19-Bajo de Problems. Dice: ¿Se sabe algo de Trent Williams? Ay, no puede ser. Eh, pues está fuera de cuatro a seis semanas, lleva la primera. Yo creo que le faltan mínimo otras tres o cinco semanas, más o menos. Dark Suga Dice Pero esta OL se vio mejor que en las primeras semanas Pues es que están poniendo de, de bloqueadores extras a A Kittle y a, a Yushika, hermano Entonces eso pues Obviamente está ayudando sí llegó. Digamos que en lugar de tener 5 lenieros Casi casi tenemos 7 Y estamos atacando básicamente por tierra y este... Por ahí le pues lo que se puede... ¡Ay, hijo de su madre! Ahora me, me está tirando a los flats. Touchdown ¡Puede ser! Básicamente George quiero le está sirviendo Lynch. como de tacle este, Dice, derecho y izquierdo. Hola Pablo, estoy en clase, pero mi profe no está, vine a saludar. Bien, entonces mi, mi buen Gerald George, ¿qué estás estudiando? Gerard ¿Dónde Lynch. estás? No bueno, nos llega a la escuela, Dice, ¿verdad? pero nada más dinos qué estudias. Pero ya me pero ya voy, voy a voy ir. A ir. <risa> está bien hermano, primero la escuela. Primero la escuela, me conecté ahorita, este, pues ya. ¿Qué les digo, no? Gerardo Jr. Dice... Estoy en secundaria, nos vemos. Cuídate, hermano, en la secundaria, échele ganas. Gerardo. Échele ganas. Dice, Vero la escuela. La próxima transmisión. Ahí nos vemos en la próxima, hermanito. Sí, claro que sí. No. Gerardo. Chil. Dice. Adiós, Gona Inners. Cuídense, hermano, cuídense mucho. Dark Suga, dice, yo sigo en la chamba, pero ya Bien. es viernes. Ya es viernes, hermano, viernes. Gracias a Dios, es viernes. Bien, vientos, vientos, vientos. quiero yo que hay que correrles el balón. Son buenas contra la Corea, pero son mejores... Divo, este, este, este, Divo, Divo, Divo, Divo. Y hay que utilizar al señor Divo Samuel, así. Están de acuerdo conmigo, va todo por tierra señores, todo por tierra, vamos a desbaratar a las panteras, ¡No puede ser! Fumble. No es 28. Dice Pablo, vas a ir al de Niners versus Tampa en el Azteca. Niners contra Tampa en el Azteca. ¿Ese cuándo es, hermano? Vean lo que me hace la máquina. ¿Cómo va a ser eso? Fumble. No, el de los Niners contra los Cardenales en el Azteca. si sí voy a ir, hermano. Anorres 28. Dice, en diciembre. Ay, chingada, en diciembre Niners contra ano Tampa en el Azteca. Pasó mi hermano, dice, creo que andamos con sentidos de temporada. Pasó, aquí anda el Floqui, ¿quién anda el Floqui? Aquí anda el buen Floqui man. <ríe> Espérate, Floqui. <ríe> Dark Suga Dice Ay, Las más de 200 yardas de Devo después de la recepción Anogues 28 Las más de 200 yardas dice, de Devo después de la recepción Perdón, me Dice Si ¿Sí, andas pacheco hermano porque yo Ese juego sí dije, ah caray Solo que nos veamos en postemporada y lo jueguen aquí <risa> Me está distrayendo el vlog y no se vale Ay. Así no voy a poder ganar, la neta me está haciendo mucha trampa la máquina, el si no se vale. Dark Sugar Dice El de Tampa está de promos y ganas en el wins Stop, no Ah, sí, sí, sí, pero hay una promoción ahí nomás de... Ah, oh, casi. Hay una promoción ahí, ¿no? Que puedes... Pero ir, es ir a ver el juego allá. En San Francisco. No, no, no es que vayan a jugar aquí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ah, oh, este es crucial porque si me anotan ya, chafíe. Bien, ahí está Dark Bien, bien, yes, sí señor Sí señor El Jimmy versus lo que queda de Brady Ya sin señora Dice, no es lo mismo El Jimmy G contra lo que queda de Brady Ya sin señora no es lo mismo Y luego el Antonio Brown ahí Se pasó de lanza, eh Debo decir que eso no estuvo chido Pero pues es que el Antonio Brown está loco Cero miedo, cero miedo, cero miedo. Ahí está, nueve yarditas, bien. Bien, está. Se quiere meter el Floqui, no sé si lo escuchan, pero. No se puede, chavo. Estamos. Estamos jugando, Floqui. Tienes cuantas yarditas, ocho yarditas muy buenas Anogues 28 Pausa los minutos ¿Qué le pasó al Russell Wilson? Le bajaron la espuma a su chela Es que lo de Russell Suna. Wilson sí es Dice, increíble ¿eh? Y mira que su defensiva de panteras No está tan buena no, pues no, mi, de, mi, mi sobrino que le va a los Seahawks me decía, Russell Wilson no es tan bueno como Frank ustedes 911. creen, y yo decía, estás loco, es de los mejores coreback Buenas tardes, que señor hay en la liga en este momento. ¿Cómo estás mi Frankuti? ¿Cómo estás? Aquí estamos, mira, rifándonos contra las, contra las panteras de Carolina. A ver qué tal nos va, ya iba yo, muy buen avance, me Dark hicieron super. un fumble. Afortunadamente intercepté. El partido de ayer fue para dormirse. Bien, bien, bien. Es lo que todos están diciendo. Ni siquiera he visto las highlights. Neta que no he tenido mucho tiempo de hacer muchas cosas. Pero sí me dijeron que estuvo bien para el perro. Entonces, mis, mi sobrino me decía, Russell Wilson no es tan bueno como mucha gente cree. él Lo siguió desde hace mucho tiempo. Le decía, ¿estás loco? Russell Wilson es ese de los mejores corebacks que hay. Yo sigo creyendo eso. Pero es que pareciera que con Denver... Uh -uh. Si no tiene a Pete Carroll parece que no saben cómo, cómo hacer que mueva el balón el señor. Francuti 911 dice Si están bien salados los broncos, bueno si sí se les aplicaron gacho los Seahawks. Sí, la neta sí. Dark Suga, ¿Y quién ganó? Porque dice, ni sé quién ganó. Supongo que... Se lo, que quejaban los de nuestro partido cons. versus broncos, pero el de ayer no tuvo madre. Ahí está bien. Sí, señor. Es lo que les decía, no sé si estuvo más aburrido que el nuestro. Digo, nosotros lo disfrutamos porque eran los Niners, ¿no? Pero pues quiero pensar que aquellos señores este, estuvo también de hueva. Dark Suga. Tiempo, tiempo, tiempo, Dice, tiempo, Ganó Indianapolis y de Churro. Ganó Indianapolis y de Churro, ¿cuánto quedó? Cuéntenmelo, todo el rato veo las highlights, porque la neta sí no lo vi, para qué les miento. No lo vi. Dark Suga Dice 12-9 En la novena alta. Sas. Ahí está, touchdown, señores. Touchdown. Frank sí, señor. 911. Fíjate que, como dicen dice los aficionados de Seattle, Wilson Fíjate ya venía que a la baja. Como en dicen los años con ellos, de pero y es que Wilson a mí mi sobrino también lo que me argumenta baja. es. En los últimos años con ellos, pero sin buena HC, si da hasta lastima ver eso. Es que se Wilson siempre se quejó en Seattle de que no tenía línea ofensiva y no tenía línea ofensiva. Con Denver parece que tiene mejor línea. Y ni así la está armando el muchachón. <risa> y este, es 28. Dice, Al Russell, a Russell le pasó le local, lo mismo que Newton al Cam Newton en Patriotas pues, Pareciera que sí, amigo Y me decía que aquel Super Bowl que ganó Seattle Lo ganó gracias a, a la defensiva Y al modo bestia Lo cual creo que tiene mucha razón Yo creo que Russell Wilson es un buen coreback Pero no está listo para Para él cargarse al equipo, no lo sé Después de la ley, no, ya no pudo con Seattle Dark Suga Dice Las decisiones de Wilson Teniendo receptores solos no los vio Son un desastre los broncos ¿Quién llora Pablo? Es 28? el Floki es que le cerró la puerta Porque Dice, vino aquí a distraerme, se ¿quién me trepó llora, Pablo? Y qué Frank tranza 1911. Pero el desgraciado hasta en este Dice, nivel tan deplorable Nos ganó como siempre que vergüenza pero no hablar. De lo más Sí, sí, te entiendo amigo Ni hablar F. Contreras 316, dice, hola banda, ¿por qué hablan del cucaracho? Estamos Dark hablando Super. del juego de ayer, me están platicando dice, porque no lo vi. Eso sí. Pueden creer ese pase pantalla, maldita sea, Dark y se Super. salió y paró el reloj. Dice, porque juega del riel y nos ganó. Frankuti 911. Travis. Dice. Estamos hablando de que está dando lastima. Y nos ganó y encontró la Pan maldita manera de ganarnos. Dice. Pero ahí con ayuda de Garopolo no tanto por Wilson. Dark Suga. Dice. Jimmy que es caritativo les dio chance para que no se sintieran mal los aficionados. ¡Ay, eso qué no ¡Manchen! ¡Vean cómo me están avanzando! Jimmy G, ¿sí? Jimmy G es la buena onda. ¿Puedo creer que con 8 segundos me van a anotar estos imbéciles? F. Contreras 316. ¿Dice que me van a notar, ¿verdad? Dice. El HDP siempre nos gana y nos hace lo mismo si muere. Siempre. F. Siempre, Contreras siempre. 316. Dice. Siempre. Frankuti, bueno, no 911. Tienen que ir por el gol de campo, tienen Dice, que ir por el gol de campo. Y en cuanto a nosotros, ya Híjole, por fin se va se a caminar va. nuestra ofensiva, porque la defensiva sí. es la mejor de la liga, ni más ni menos. Sí, de acuerdo a mi hermano. ¿Me van a sacar tres de estos malditos? ¿Pueden creerlo? En cuanto a nosotros ya por fin va a caminar nuestra ofensiva, <risa> porque la de no, la defensiva es, es una cosa bestial, ¿no? sé si vieron ya el canal ayer, ¿no? Donde les doy toda la información. Este, está bestial la, la, la defensa, la mejor de la liga, la segunda mejor contra la corrida, la segunda mejor contra el pase, la mejor en puntos recibidos. Está recibiendo menos puntos que aquella defensa de los osos del 85. 3.8 yardas por jugada le hacen. La defensa es una cosa que, verás, que no le vais a los 15. Niners... Bosa, mi ídolo. Bosa, yo sí, yo también, pero ¿qué crees que está gustando muchísimo Fanga Y creo que es el jersey que sigue. Este año estoy esperando mi Bosa, pero que ya no tarde en llegar. El Contreras 316. Ch Dice. Dicen que Armstead se iría a ir. Sí. Hoy se reportó que Arick Armstead se va a la, a la reserva de lesionados. Y lo vamos a necesitar, neta. <coughs> Ay, perdón. Ahí estás, ahí estás, ahí estás, tercera y pulgadas. A 28, dice... No, es una que... pistola, ya tengo mi jersey de Bosa. Yo el año pasado estaba, estaba, eh, estaba entre Bosa y Warner, <ríe> me decidí por el de Warner. Este año estoy buscando el de Bosa. Bueno, ya lo pedí, nada más estoy esperando a que me llegue. Pero es este, 911. Pero el próximo Dice, año se me hace que es el de Ufanga. Bueno, siempre y cuando lo recuperemos más adelante. No sé cómo, pero cualquier D te luce bien al lado de Bosa. Dark Suga. Dice. Podremos cambiar a Kinlab por algo o ya de plano será cortado la siguiente campaña. Yo f contras, si van a, 316. Ya van a cortar a Kinlo, ya dio lo que Dice, tenía que dar. Mientras vuelva en diciembre está bien Y aparte si a Bosa le marcaran todos los holdings que le hacen No les cuento eh. Chin le pegaron a Jimmy No puedo creerlo Sale se está poniendo muy loca la máquina No No lo creen, no lo piensan así F Contreras 316 Dice Por love No nos van a dar nada Ahí está Dark Suga. Pues aunque sea Dice, una tercera ronda, una cuarta ronda, lo que John nos den ya. Y unos chetos de bolita. <risa> Dice: Lo que haría con esa DL. Frankuti 911. Sí, no, Dice, y va a estar cañón. va a se va yo volver la gente libre. Va a terminar su contrato de novato. Y obviamente no lo van a renovar, ya que sería carísimo por ser una ronda tan baja. Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos ¡Touchdown! ¡Sí, señor! Sí, no, pues se va a acabar su, novato, su contrato. de novato va a ir como agente libre sin restricciones. No sé si tenga restricciones y pues ya. Hasta ahí llegó la historia de Kinlo en el equipo. Lástima, desperdicio de, de draft. Yo siempre lo dije. Me cuestionaron mucho, me regañaban mucho. Pero Kinlo, pues nomás no. Se veía desde el draft. Yo me dio mucho coraje cuando lo, lo draftearon en lugar de... Tristan Griffiths necesitamos un guardia derecho. En ese año estamos el guardia derecho. Y lo dejaron ir, se la cambiaron el trade a la tampa. Ellos se agarraron a Tristan Griffiths y nosotros tristemente a Jabon Kinlo. Dark Suga. Se nos fue Cid se nos fue Jerry Judy. Se Está nos jugando mejor Drake como novato. Sí, Drake Jackson, sí, parece que promete. ¿eh? Se me hace que Drake Jackson va a ser como Ufanga el próximo año. Va a ser su explosión de, del señor Drake Jackson. Ahorita le están dando algunos snaps. Pero todavía no, este, no está al 100% con la, con la frontal. No sé si más adelante en la temporada este, pueda, pueda mejorar, no lo sé. Pero ahí va. Sin embargo, pues creo que, que este. La rotación entre Omenu y, y Haider Y este. ¿Cómo se llama este otro señor? El Kevin Gibbons y todos los que están ahí Se está viendo bien la línea Ahí está bien Bien, sí señor Bien la defensa Ambry Thomas que no ha aparecido en la temporada regular Por cierto Ahí está la intercepción de Ambry Thomas Sí señor Y ahí viene Guapo Polo otra vez Sugerencias del coach que me va a mandar una stretch. No me gusta, si me gusta o no me gusta. Frankuti no, 911. Zone esa. Dice: Sí, si, sin duda va a jugar muy bien Jackson y si siguen acumulando rondas bajas en esa línea defensiva, vamos sí, a continuar así. E -bookham e -bookham un también juegazo. está jugando sensacional. Y aparte me parece Dark que salió sugar. prendido EvoCamp porque acuerdas que, que lo cambiaron Fires los Rams. Word, creo que sí estarán disponibles para el domingo. Sí estarán disponibles, pero ahí la gran pregunta. ¿A poco vas a sacar a Emanuel Mosley o, o a este... ¿Cómo se llama? ¿Vas a sacar a Emanuel Mosley o a, a Charvalius Ward por Berret? Yo creo que no. Inclusive de Modre ¿no? lo está haciendo bien en el, en el slot. Y de Safety, pues es... Eh, la, o sea, Ofanga es inamovible, creo yo en este momento, pero... este No creo que sea momento de... De sacar a Sean Gibson, lo está haciendo bien, están, están... Por lo menos para darles descanso, están... Ajá, bien. como rotación sí, como rotación yo creo que sí. F Contreras 316, dice... A mí lo que me está preocupando es que la defensa está mucho en el campo... Y podemos pagar caro eso en diciembre. De acuerdo, amigo. Estoy muy de acuerdo con eso. ¡Ahí está bien! ¡Primero y diez ¡Sí, señor! Demasiado tiempo, sí. Digo, ojalá. este La ofensiva mantenga series más largas, ¿no? Lo de los Rams fue preocupante. Demasiado tiempo... La defensa en el campo, igual que contra Denver, demasiado... ¡Ay, otra vez! Me... 911. dice Beret es el mejor córner del, del equipo. La gran La duda es que si puede jugar, jugar más tres de, de tres, tres como partidos. Rotación, ¿no? sí. Sí, como yo también creo esta. que como esta incluso mejor esta defensiva. Así, así yo ya no juego. Se están pasando de lanza y así yo ya no juego. Iba bien chido mi drive. Drew Greenlow, qué juegazo de Drew Greenlow, 14 tacleadas él solito, por eso lo puse como jugador de la semana. Digo, yo sé que Fanga y Bosa nos tienen maravillados, pero lo de sí es una cosa de... Dice. Wow. Denme mis canicas, jajaja. A ja, ja. <coughs> <Anoguez> 28 28. <coughs> dice. Pablo, ¿qué pasó Pablo, con la barba, ¿qué de, Talibán, con la barba de Talibán para pues cuándo? Pues, que crees? que pues, La traía y me dijeron que me la quitara Y luego me la quité Y ahora me dicen que me la deje Pues, ¿quién los entiende? Entonces, este... No, aparte, pues con el show, hermano no, Ya no me puedo dejar mi barbita Fue barba de pandemia Ah, ya debería de ir ganando este juego muy chido y... Esos dos fumbles, ¿qué? Anogues 28. Dice. Mitad y mitad, jajajaja. Francuti 911. Dice. Greenlab es violento, pa. Grenlau es muy violento. A veces esa violencia es lo que lo hace que se equivoque y comete... ...castigos que no debería de cometer... ...pero... ...es una bestia el señor Grindel. ...cuando controla su violencia y la ocupa bien... ...es una bestia el señor Greenlock... ...otra vez... Bosa 911, o sea, dice, cuando agarro a derechazos al jugador de Seattle, sí se pasó, sí, sí me acuerdo, <risa> lo pudieron haber castigado, es lo que te digo, a veces se le, a veces se le pasa la mano con la intensidad al, al señor Greenlow, se pone fea la cosa, eh. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, ahí, ahí tercera y ocho, tercera y ocho. Está ahí, señores, hasta ahí, cuarta y cinco. Tienen que ir por tres nada más. Ah, se la van a jugar, sí, pues sí. Dark Sugar. Dice. La tacleada de Miller al que se metió en el campo, la vieron. Vámonos. Francuti 911. Dice. ¡Bien! alguien ha visto a Kittel? Me quise hincar y no se hincó. de, acá de Miller al que sí. De Miller de, de Warner, hermano. Fue, fue fue este... ¿Cómo se llama? Bobby Wagner. Creo que le dio con el casco en la cabeza. Eso sí estuvo... A Kittle pues lo casi anota. Pero pues nos quedamos con las ganas. Anogues 28. Dice. Con ese desgaste de la defensa de Niners vamos a necesitar tres chanchitos más para diciembre. Por eso estos, estos que regresan para la rotación están perfectos hermano. La neta sí van a ser un paro. Bien, ya salimos, ya salimos con George Chirot. Bien, sí, señor. Francuti 911 dice: La prueba de juego la para la defensiva va a ser el juego versus Mahomes. Sí. Está jugando espectacular el desgraciado. Como es, de, como, es de, como es costumbre del señor Mahomes, está jugando muy cañón. Muy cañón, ¿eh? Pero yo no le saco... O sea, esta defensiva creo que puede contra... Contra la ofensiva de, de los jefes, neta. Les tengo confianza. Ahora sí no me da tanto miedo. Pero... <coughs> la cosa es que la ofensiva se le pueda mover a los a los jefes, ¿no? Si lo logran, ya la armamos. Que la defensa de jefes tampoco está tan fuerte como otros años, ¿eh? Como aquel año del Super Bowl, por ejemplo, no. Bueno, yo no los veo tan fuertes. Pausa de los dos minutos. Y la defensa es la que está salvando este juego en donde se han pasado de lanza con dos fumbles en ofensivas... Donde yo ya podría tener el juego casi casi resuelto. No quiero lanzar porque me van a hacer una tarugada. Pero corriendo me han hecho los fumbles. Y qué coraje me ha dado. Venga, vivo bien ahí. <coughs> Está, primero y diez. <coughs> hay tercera y <hay> pulgadas. <coughs> Francuti 911. Dice. ¿A qué se debe que el primer drive del partido es excelente y de repente el equipo se va desdibujando hasta que no podemos hacer 1 y 10? Yo sigo pensando que se debe mucho a que Shanahan tiene esta mentalidad, Zero Killer, que es, es muy. Shanahan es muy de cuidar los partidos. Ya lleva la ventaja y ya no quiere hacer más, o sea, ya. Ya vamos a hincarnos, no quiero broncas, la neta. Este, <coughs> En lugar de seguir con esa mentalidad de, de seguir avasallando al rival, Shanahan lo que hace es este tratar de mantener el juego. Le da miedo, le empieza a dar frío, ya no quiere arriesgar, ya no quiere hacer este nada que, que, que, que le pueda complicar la vida. Anogues28 es que no dice, odio pero admiro a la vez al Patrick Mahomes. ¿Sabes qué es lo que más admiro de Patrick Mahomes? O sea, sí es un muy buen coreback, un gran coreback. ¿no? De lo mejor de la liga en este momento. Yo creo que de la nueva generación. Pero el proceso que ha llevado, ¿cómo lo han llevado? Señor Andy Reid, que es un viejo lobo de mar. Me parece brutal lo que ha hecho Andy Reid con, con, con Patrick Mahomes. Y la ayuda que, le, que tuvo con Alex Smith no, para irse form, forma. ¡Ah, ¡Ay, otra vez! ¡Vean eso! ¡No! Otro fumble. Ya chafié. ¿Me van a meter un gol de campo? ¿Y ya chafié? Ah, no, todavía puedo. ¿Qué me hacen eso? Puedo creer lo que me están haciendo es neta es increíble lo que me están haciendo estos señores francuti 911 dice pero bueno a pesar de sus defectos tan desesperantes yo no cambiaré a Shanehan ma de miedo encontrarnos un hackito un que otra vez F ahí, contreras ahí. 316 <coughs> dice Jimmy en la tacleada. Ya no les va a dar tiempo, ya no les va a dar tiempo. ¡Sí! ¡Sí, señor! Con todo y sus fregaderas, tres fumbles me provocaron. Y las gané, la defensiva, señores. La defensiva va a ganar el partido. Así tiene que ser el datate terrestre. Etcétera, etcétera. Me sudó, me sudó horrible porque me hicieron tres fumbles. Injustos, innecesarios Pero ganamos Sí, eso quiere decir que vamos a ganar el domingo Señores Este, Está bien chida la plática, pero ya me tengo que ir Miren, ahí este, está Por tierra, tenemos que ser por tierra en la defensa Robó tres balones, a mí me robaron tres balones injustamente Pero bueno, señores Un gustazo haberlos saludado Me da pena despedirme así tan rápido Pero me tengo que ir, tengo un compromiso in Inaplazable este, Pero mañana subo esto, ya saben que a YouTube Despido a la gente de YouTube también este Y eh, un abrazo, cuídense mucho, nos vemos el Dark domingo Sub, para el juego, después del juego Plástica Postgame, lunes Pablo, podcast, etcétera, etcétera. Las rolas es para este dice, año, pues mira, yo dice, creo que para el juego de México ya Pablo estoy pensando a ver si me armo este una. Ya veré, ya les aviso. Es 28, cuídense mucho, hermanos, saludos, dice, un abrazo, Goniners. Ya ahí lo ya saben, ya lo saben, ya lo saben, Goniners.